de YouTube, oigan, no van a creer esto, no me esperaba que hasta allá el, el cielo se hubiese puesto así. Está cayendo las gotitas de agua, o sea, está tristeando un poco, pero no está lloviendo tan fuerte. Y hasta ahí todo normal, pero... Y hasta ahí todo normal. Pero. Esto es muy glorioso. Licazo para más videos de este tipo. Espero que les haya gustado. Te pueden dar ese épico licaso. Compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide el Villa Programa de YouTube. Nos vemos hasta la próxima amigos.